Como están bienvenidos y bienvenidas vamos en este momento a conversar de lo que es la educación y comunicación ambiental para poder tener un mensaje claro de lo que vamos a trabajar en esta asignatura es importante conocer lo que es ecología y medio ambiente es muy importante que a través de estas dos, eh, de estos dos términos a pesar de que han sido considerados por mucho tiempo como sinónimos vamos a ver que no es como tal eh, estas dos palabras nos ayudan a tener en cuenta claramente las bases conceptuales que nos ayudarán a dar las metodologías que incidan positivamente en la valoración del ambiente obviamente el ambiente eh, tomado como ecología eh, o, o la parte ecosistémica eh, es, tiene incidencia o baja su nivel de resiliencia por las actividades antropogénicas que somos inmersos a los seres humanos por lo tanto es importante conocer qué es el ambiente humano si nosotros hablamos solamente de ambiente o medio ambiente lo que en todos los libros podemos notar o, lo que la, o la información que nos han dado simplemente se compone de la parte animada e inanimada si hablamos de ambiente humano que es lo que nos interesa para poder trabajar educación ambiental nos referimos a tres aspectos prioritarios que tiene este ambiente humano el primero es el biotopo. ¿El biotopo a qué se refiere? A toda la parte física o biológica de un ecosistema. Obviamente la parte inanimada. Aquí tenemos lo que es hidrósfera, atmósfera y pedósfera. ¿Qué quiere decir? Suelo, aire y tierra. Estos tres componentes que son parte del ambiente humano o parte de un ecosistema que si son alterados tiene también sus consecuencias. El segundo es la biocenosis o la parte biológica. ¿Qué quiere decir esta biocenosis? Son todos los componentes bióticos del ambiente, ¿no es cierto? Aquí está la fauna y la flora. Y también eh, los seres humanos podemos estar dentro de esto, pero solamente visto desde un punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Porque si podemos ver en el gráfico, nosotros, nuestro, eh, el, el procedimiento en la parte viva es de la siguiente manera. El conjunto de células forman tejidos, órganos de especies y al final el ecosistema. Entonces, por lo tanto, en este componente abiótico también somos parte, pero fisiológica, los seres humanos. Mientras que si lo tomamos como androsfera, que puede ser un término nuevo, pero es parte de este medio ambiente humano, de este ambiente humano, se refiere a todas las manifestaciones físicas, económicas, organizativas, culturales de un territorio. Es decir, ya se refiere a la sociedad en general, a toda la forma de convivencia de una sociedad que somos parte de los seres humanos. Es por eso que el medio ambiente humano tiene que considerarse bajo estos, estos tres elementos importantes. Biotopo, biocenosis y androsfera. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos parte de esa androsfera, somos quienes hemos alterado el ambiente para nuestro beneficio. ¿sí? En, muchas veces puede ser un beneficio... Eh, económico, Puede ser un be para beneficio eh, de subsistencia o para mejor calidad de vida, sin embargo, nosotros estamos siendo parte de esa alteración. Entonces, por lo tanto, la parte de educación ambiental va enfocada a estos tres elementos. Ya, luego de hablar, luego de, de darnos cuenta de que el ambiente humano tiene estos tres componentes, y estos tres componentes están interrelacionados entre sí y que somos parte, obviamente, las personas que componemos la andrósfera, de la contaminación o de la depredación o de todas las alteraciones de los ciclos de la naturaleza, es importante conocer la importancia de una cadena trófica. Ustedes saben qué es una cadena trófica, eso se enseña en todas en las escuelas, colegios, siempre se está hablando, pero es importante resaltar que a través de esta cadena trófica es donde se va alterando un sistema. ¿Por qué? Porque en esa cadena trófica tenemos productores, consumidores y, y descomponedores. ¿Qué pasa si nosotros alteramos un hábitat o un ecosistema donde, está, donde es parte un productor? Obviamente el resto de niveles se van alterando y por lo tanto hay un problema y se genera un problema ecosistémico grande. Gracias.